En este video voy a explicarles el uso del Chain del Audio Effect Rack. Lo primero que voy a hacer es agregar un autofilter a la pista de audio que tengo en pantalla. Ahora voy a agregar el autofilter a un rack de audio con solo darle clic derecho sobre el autofilter. Vamos a seleccionar Agrupar. Observen el atajo de teclado que es Control más G. Y automáticamente hemos agregado ese autofilter a un rack de audio. Voy a renombrar esta cadena como Filter. Le pondré algún color para distinguirlo de otras cadenas. Ahora voy a crear una nueva cadena. Botón derecho y voy a seleccionar crear cadena. Y esta cadena le voy a llamar Clean. Le he puesto este nombre porque a esta cadena no le voy a poner ningún efecto de audio. Ahora vamos a habilitar la opción Chain. Observen que tenemos dos pequeñas barras. Voy a posicionar el puntero al mouse sobre la orilla de una de estas barras y voy a arrastrar hacia la derecha. También haré lo mismo sobre la segunda cadena. Quizás no se note en el video, pero hay una pequeña barra sobre la barra azul de la cadena. Al posicionar mi puntero del mouse sobre la pequeña barra, esta se iluminará. Coloquen el puntero del mouse sobre la orilla. Observen que el puntero del mouse se convierte en un corchete angular. Voy a arrastrar hacia la derecha. Voy a hacer lo inverso con la cadena Clean, arrastrando hacia la izquierda. Y observen que he creado un crossfader entre cadena de efectos. Ahora lo que voy a hacer es mapear un macro, por ejemplo el macro 8 lo voy a mapear al Chain. Y este Chain Selector lo voy a renombrar como Clean Le pondré el mismo color que la cadena Para indicar que es la cadena limpia Vamos a escuchar ¿Tendría más sentido si esto lo hacemos a la inversa mejor? Para que al aumentar el valor del macro 8, se cambie el crossover hacia la cadena que no tiene efectos. O también podemos cambiar los valores del autofilter. Y como lo mencioné en el video anterior, podemos agregar más efectos a la cadena. Por ejemplo yo voy a agregar un reverb reproduzco y podemos seguir mapeando más parámetros por ejemplo del autofilter la frecuencia como lo vimos en el vídeo anterior la resonancia y el tipo de filtro vuelvo a reproducir En el próximo video vamos a ver los racks de instrumentos.